15 todavía Eddie C. Martín. Que Ven acá, ¿cuál es su nombre? Wanda. ¿Wanda ¿de dónde? ¿De qué parte de la República Dominicana? De Villatapia. De Villatapia, señores. ¿Qué tiempo tenía que no venía aquí a la República Dominicana? Ocho meses. ¿Ocho meses? Sí. ¿Viniste a pasarte la Navidad o viniste sí, mi familia, con tu familia? Y tus hijos, ¿cuál es tu nombre? Eddie. Eddie. ¿Y tú qué tiempo tenía? ¿Ocho meses también? Son siete años. Espérate, oh, Eddie. Wow. Claro. siete años. Sí, señor. ¿Y cómo te sientes con venir aquí a la República Dominicana? estaba pequeñito entonces? Bueno, eh, eh, todo se ve como yo lo vi hace siete años, pero tengo que entrar a ver cómo se ve el pueblo mío. Adaptante. ¿eh? Ajá. Bueno, pues. Esperamos estar seguros y, con... y estar bien. ¿okay? ¿De, que salga la ¿de, bonita ¿de? Bonita ah, mira, bien. ¿a, a, a, nada, ¿usted es la familia nada, que la vino a buscar? ¿Okay? ¿Usted qué? ¿Usted es la abuela, la, la mamá, la hermana? Ven, ven a tu abuela aquí. Ven. La abuela de los dos. La abuela, ahí, dale. Bienvenida a tu abuela y usted tenía siete años sin ver a su nieto. ¿Eh? Ah, porque usted vive allá también. Ah, qué bueno. Qué bueno. Ahí está su nieto. Ok, dile hola. Dile hola, hola. Bueno, miren, esta es la emoción de la gente llegar y eso es lo que nosotros queremos. Que la gente cuando Segundo llegue... El mundo Roberto, eh. Mira, yo quiero hacerte una pregunta un poco formal. Sí. Yo que llegué hace mucho ya, también puedo aplicar para las boletas y la mesa de Anthony Santos. Eh, yo, porque tú, tú dices para los viajeros. Yo llegué hace mucho, pero yo creo que, que puedo. Sí, pero tengo que puntualizar para los viajeros que han <ríe> llegado después del 20 de diciembre del cosa? 2019. <ríe> y vamos a regalar, así que es más, es más, vamos a regalar dos. Una por nuestras redes sociales, Atención Marilady, y otra la vamos a hacer a través eh, de del espacio vía llamada o oh, dos entradas una mesa y un servicio caballero van acá cuál es su nombre Felipe martín, martín de qué parte de la república dominicana Felipe martín de la vega de la vega Ten. tiempo tenía fuera del país no yo hace cuatro meses ah no usted vino y, y volvió usted a buscar su hijo sí, no, no juntos, ah ok y cómo se siente aquí a llegar a pasar sus navidades al y el frío, ¿cómo está allá ay, en ay, Estados ay, Unidos? Le salimos corriendo al frío. ¿Y qué le está esperando aquí? ¿Sancocho? gallinita, cuerpo asado. Y un chiste de brugal. Y un chiste de brugal. <risa> <risa> bueno, feliz Navidad, que disfruten. Señores, oigan, su traguito de brugal. Y a propósito de brugal, aquí tenemos una, una señora que viene con su traguito de brugal. Señora, ¿cuál es su nombre? Su nombre, señora, no, para no la cámara. Cansada, ay, Dios mío, está cansada la doña. Eso se lleva dos litros de brugal. Muy fuerte todo. Ay, ese es como Juanita, se llegó con la pampa para prendida. Ay, dile que venga para acá tres, a saludar al pueblo. Con tres litros de bruja. ¡Oh! Sí, pero el mucha gente dominicano es aquí. como esas cosas son los que caracterizan a nosotros los dominicanos. La alegría, que los traguitos, que el merengue típico de nosotros. Es de verdad una, una época muy emocionante para los que estamos aquí, pero también para los que llegan. Y como ese joven que tenía siete años, que no venía a la República Dominicana, ver cómo ha evolucionado, ver sus familiares, es muy emocionante. Sí, siete años eh, sin necesitar a la República. Siete años son siete años. No, y de verdad que es emocionante porque venía esta época de Navidad, una época bonita donde todo está todos están disfrutando y, y, y, y gozando. Vamos a ver qué dice qué dice eh, la gente aquí. Vamos, ven, que por aquí. Doña ¿cuál es su nombre? Sí, sí. Matilda. ¿A qué usted vino a buscar al aeropuerto? Sí, a aeropuerto? A su hermana. ¿A qué tiempo tiene a su hermana que no viene al país? Siete años. ¿Siete años? ¡Wow! Con deseo de verla. ¿Y qué otra la está guardando en estas Navidades? Hay muchas cosas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues COVID. Ah, whisky, oh, ah, pero, oh, whisky ¿eh? <risa> un morito de guapur, muy o sea, hoy para comer de... no hoy no ah, ella sorpresa se va, vuelvo ah, a matar por aquí para no. cuando llegue su hermana cuál, ¿cuál es el nombre de su hermana? Sí, ella viene, que nadie la viene a buscar Ay, supuestamente hombre, ah, pues, qué la comadre ella no, lo que yo estoy aquí. ella no sabe usted de aquí ¿y de qué parte de aquí, de, de, de la república? Pepines, de los perfiles de aquí de Santiago bueno, señores, miren, esto es una sorpresa que le va a dar a su hermana, a, a una hermana que tiene siete años, que no viene desde, desde los Estados Unidos. Así que son muchas emociones encontradas aquí con, con toda la gente que Viene, viene muy cargada esa joven que viene ahí, con la pámpara muy prendida. Sí, me, vamos a ver, joven, oh, ¿cuál es su nombre? Stephanie. Stephanie, ¿de dónde viene? ¿De Nueva York? ¿Qué tiempo tenía que no visitar el país? Seis meses. Se me, pero te mira, llegó con la pampa sí. ahí, ahí hay bebida y dime, que viniste a pasarte tus navidades aquí sí. y de qué parte de la república eres de esperanza, de esperanza. así que disfruta, sí. felicidades bueno, esa llegó con la pampa para prendida, lleva tres litros ahí de whisky ¿eh? y ahora a disfrutar la gente a disfrutar ¿eh? porque eso es lo que hace el dominicano se va fuera de su país a trabajar altamente Parón, atiende la cámara varón se va fuera de su país a trabajar arduamente para luego regresar y poder disfrutar eh, eh, con sus familiares y seres queridos aquí en, en, en la República Dominicana Mayolín. Así es, una época importante en la que la gente se reúne para poder disfrutar eh, en familia como es una tradición y muchos reencuentros importantes, familias que quizás hasta tienen muchos años que aunque no se ven eh, y las redes sociales están jugando un papel fundamental, pero no es lo mismo, tocarse, abrazarse, sentir el calor eh, familiar que es lo más importante y el soporte de cualquier ser humano. Yo sé que toda esa gente que está esperando a sus familiares, se están preparando esta noche, esa cena de Nochebuena. Yo me imagino lo emocionante que puede ser recibir a un familiar, y más en algunos casos que tienen años y años, muchos, por su estatus emigratorio, que no vienen a la República Dominicana. Y es mucho más emocionante para los dominicanos que estamos aquí. Bueno, Mayer, vamos a seguir con las la personas que están aquí. Señora, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿a quién usted vino a buscar al aeropuerto? A, mí. a su hijo, ¿qué tiempo tenía que no lo veía? Un año y medio. Un año y medio. medio. Y lo está esperando para disfrutar su navidad. Dile comercio. que ¿qué le va a hacer de cenar mañana. Ocho años sin pasar a con él? Me, me pregunta mi compañera, porque estamos transmitiendo en vivo para el toque del mediodía en Telenor y Canal América, que qué usted le va a hacer que cena Ay, a su hijo. Bueno, la cena la van a hacer las tías. ¿Ah, las tías? <risa> Mis hermanas. Oh, ¿Y qué le van a hacer? ¿Qué, qué le van a preparar? Menú especial ahí tenemos chilindrón, ensaladas, pastelones de diferentes tipos. El pastelón que no se queda. El pastelón mayor. ¿Y el chilindrón? es un chilindrón es un cerdo asado. Entonces, dentro del cerdo asado ponen un moro. Y el de nosotros va a ser de habichuelas negras. Ah, pero sí. Invíteme de 60 invitación. Yo le acepto la invitación. Pues, claro. <risa> bueno, feliz Navidad y ojalá que disfrute con su hijo. Mire. Un yo no sabía lo que era un chilindro, Mayelin. ¿Tú sabes lo que es un chilindro, Mayelin? No, yo no sabía. No sabía, Bueno, ¿no? aquí tenemos una pareja, vamos a ver. ¿Cuál es su nombre, mi querida? Ay, Venga. Ay, ay qué caramba. emoción. Ella, el hijo la vino a buscar. Sí, emocionado no salir aquí en el cámara. estudio. No llores, Mayelin, ¿eh? No llores ya, ¿eh? Por Dios. ¿ya? Aquí todos bueno, estamos emocionados. Eh, Hasta los sonidos están emocionados aquí. Eh, los sonidistas, ¿eh? Sí. Sí. Lo bueno, que pasa es que estaba pasando algo aquí, tú sabes. <risa> esto es bueno, Roberto, me parece viernes en este programa. No, ya, mira, estamos en tiempo de Pascua, como dicen popularmente, tiempo paz, de paz y de, y de mucho, mucho disfrutar. Y ya la gente la gente ya está cobrada con el doble, la gente Ay, sí. está esperando a sus familiares, la gente en música, la gente tenga vida, la gente tenga Anthony Santos y así es que está ahora nuestra nuestra querida República Dominicana esperando esperando eh, que las autoridades eh, en estas eh, fiestas de fin de año pues, hayan tomado todas las medidas de precaución principalmente con, con lo que son el sector transportista con el tema de la, de la patana, los camiones y todo eso así que nosotros eh, esperando de que eh, en estas navidades haya mucha prudencia si va a, a conducir eh, si va a tomar un guía, no tome bebidas alcohólicas porque no queremos que usted sea una estadística eh, eh, en esta fiesta de fin de año, que la pueda eh, venir a disfrutar con sus seres queridos y que venga a estar con sus seres queridos. No no a, a, a venir a, a, como se dice, a pantallar y a dar vehículos a alta velocidad y todo eso, sino que venga a compartir y a disfrutar en familia y que pueda ya en enero, luego que pasen todas estas eh, fiestas de fin de año, a regresar a los Estados Unidos a seguir trabajando, pero en salud. Bueno, varón no está en lo suyo. Miren qué Uy, emocionante tiene que pero qué buen reencuentro. Sí, sí, sí un reencuentro. Déjame ver si, si me dan dos do palabritas. Tú Estoy como emocionado. tercio, Roberto, saludo, saludo. en eh, ese eh, momento. Es Catherine venga por aquí, Catherine eh, eh, me imagino que es tu esposo, tu novio. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué tiempo tenía que no se veía? Poco tiempo. tiempo. Bueno, pero usted se ha muerto a flor de ¿Y usted cómo se siente? Todo bien, ¿de qué parte de aquí de la República son? Y aquí mismo de Santiago, ¿viniste a pasar la Navidad ese o viniste ya a quedarte aquí un tiempo? A compartir. ¿Y, ¿y qué tú lo guardaste ahora para hacer la Navidad? Eh? ¿Eh, eh, es, eh, ese lechoncito no se queda, ¿eh? ¿Verdad que no? Bueno, señores, que disfruten, feliz Navidad. Va, hay mucha comida, va a haber mucha comida en esa casa esta noche. <risa> eh, mira, aquí están los casitas. Te los va a comer arroz vacío. La... Mira. Mira, he venido no, no, a Nací, ¿cómo no, es el nombre de ese? Yo soy el transporte de los turistas de Puerto Plata, los hoteles de Puerto Plata. Ah, pero ¿es sí, ¿sí? ¿sí? sí, americano? Sí, ¿sí? ¿sí? Nací así, eso es sí, santísimo. Sí. ¿Y ¿Ustedes son, de, son los taxistas que transportan a todo el mundo? Yo, yo soy taxista de aquí del aeropuerto, nacional, de actualmente soy el presidente de los taxis de aquí del aeropuerto. ¿Cómo ha estado eh, la movida del transporte? ¿Cómo ha estado la llegada de los dominicanos? ¿Están eh, subiendo muchos viajeros? Bien, los viajeros en sí, como tal, están fluyendo, porque tú sabes que el dominicano es muy apegado a su tierra. Y como todo diciembre nosotros eh, tenemos algo seguro. Los dominicanos que vienen eh, aportan a nuestra economía y también los turistas que vienen, porque hay varios turistas que vienen a pasarse la Navidad de aquí con nosotros. a, a, a comparación a otros años, ¿cómo te ha visto la cantidad de dominicanos y dominicanas que, que han venido por este aeropuerto, ¿han sido mayor este año o han sido menor que el año pasado? Bueno, para mí yo entiendo que cada vez aumentan más, aunque la estadística la llevan en otro departamento pero yo creo Sí, que pero ustedes por el movimiento Sí, el movimiento siempre ha sido bien ¿Cuáles son los días donde más personas vienen a la República Dominicana? por el... Jueves en la noche, pero jue jueves viernes y sábado son los días que no Pero ahora para esta fiesta navideña, hoy, hoy es el lunes 23, eh, mañana 24. ¿Y cuáles son los días donde se esperan más cantidad de personas que lleguen aquí a, a, al aeropuerto? Aquí todos los días vienen mucha gente. <risa> <ya>. <risa> bueno, bueno, pues ya ustedes saben, nosotros los taxistas, eh, disfrutando, ¿verdad? Pues hacen esto, y se me reconecta, señores. ¿sí? Sí. <risa> Mira, ¿tú querías decir algo más? Sí. Ah, un mensaje, un mensaje mensaje a todos los turistas y a todos los dominicanos frisado, Roberto, sí, la imagen eh, en estos momentos no solamente tenemos el audio disponible vengan a su país que está en su tierra y nosotros tenemos un servicio bueno, en estos momentos se frizó la imagen, lo importante es que estamos tratando de llevarles a todos ustedes entretenimiento con buena información a través de este proyecto comunicacional, pero también estamos en el corazón de la Navidad, ¿cuáles son los aeropuertos? Porque es donde llegan las personas para poder reencontrarse Dominicana, con todos sus familiares, estamos contentos los que estamos aquí en esta tierra hermosa, pero también están contentos los que pueden o tienen la oportunidad de venir de otros lugares hacia la República Dominicana.